Bueno, voy a aprovechar para invitar a mi querido amigo Miguel Medina, eh, director general del recinto UAS San Francisco, que pase por el porque con Miguel Medina vamos a hablar ahora en este programa, en esta entrevista. Buenos vamos días. a hablar con Miguel. Buenos días. Buenos días, Miguel. Sí, buenos días, buenos días, amado, y a ese formidable equipo del programa de mañana muchas gracias y buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macorís la región, el país y el mundo ok, Miguel, ¿cuáles expectativas tienes tú como una como docente como director general de la UAS Recinto San Francisco como ciudadano, de cuáles deben ser los temas a tratar por el presidente en su discurso de toma de posesión nos referimos a Luis Abinader Corona y muy buenos días de nuevo. En medio de una pandemia como la que vive la República Dominicana y el mundo y la situación que tenemos muy específicamente en el país que yo considero ya como catástrofe porque donde se presenta un promedio de mil contagios por día y un promedio de 20 fallecimientos, defunciones, hay que considerar que estamos en presencia de una situación catastrófica en términos sanitarios. Yo creo que el tema prioritario obligado del nuevo presidente de la República será el tema de salud, que esperamos que ya eliminada la mediación política que caracterizó al gobierno saliente en el manejo de la pandemia y de esa crisis eh, sanitaria, se pueden asumir políticas con, con criterios eh, técnicos, científicos, aprovechar la coyuntura que vive la República Dominicana de nuevas expectativas, hay aires, se respiran aires frescos, una coyuntura que tiene que aprovechar el presidente de la República para con suficiente seriedad concentrar el mando, no dejar que siga disperso con un ministro de salud que solo canta la funesta lotería de cuántos fallecidos y cuántos contagiados concentrar el mando, todo el poder en el Ministerio de Salud y abordar ese tema con el rigor que la situación sanitaria requiere. Hay muchas expectativas en la población que el presidente de la República tiene que responder, pero no responderla simplemente con retórica, sino que tiene que empezar inmediatamente a enviar señales claras y precisas con relación al tema de la corrupción, lo que movilizó la República Dominicana y sacó al actual gobierno del poder fue precisamente el tema de la corrupción. Fue un escándalo sobre otro que fue produciendo una acumulación y ese sentimiento que se, que se generó y que fue aprovechado por el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, y por el candidato Luis Arinader para llegar al poder, ese sentimiento hay que responderle, no con, con retóricas, repito, sino con, con acciones eh, contundentes, bien orientadas, eh, no en base a, a, a, a hacer propaganda, hacer política, hacer revanchismo, sino que si se van a someter a la justicia de eh, personas que actuaron con indelicadezas, como dijeron una vez, pues los expedientes sean bien fundamentados, no pueden colocar en el, en el tren judicial, principalmente a encabezar el Ministerio Público, eh, personas que puedan llegar con presentimientos, tienen que colocar profesionales con credibilidad para la República Dominicana, entonces, ese tema de la, de la corrupción tiene que ser también de primer orden. Y el otro tema es el de la educación en la República Dominicana. Eh, concluimos un año escolar de manera muy precaria, porque la República Digital no había alcanzado los niveles que se difundían a través de los medios de comunicación. Y el año escolar pasado fue un año escolar que terminó de manera muy precaria, principalmente en el sector público, porque no estaba preparado para la docencia eh, virtual o a distancia como se imponía eh, producto de la pandemia. Entonces, el tema de la educación con el inicio del próximo año escolar requiere también de medidas muy concretas porque lo, los estudiantes de comunidades apartadas y hasta de ciudades importantes del país que eh, no disponen del nivel de conectividad, tenemos una, una brecha digital eh, que opera para no permitir que la docencia en la modalidad con que tienen que impartirse, incluso a nivel universitario. Entonces, el tema de la educación tiene que abordarse también con mucha profundidad. Y el tema de la producción agrícola y la eh, alimentación del pueblo dominicano además de una política social agresiva una política de asistencia social agresiva que tiene que implementar concomitantemente con el programa de salud porque si nosotros tenemos ahora mismo eh, 81 mil contagios en base a las pruebas que están realizadas con una tasa casi de 33% de contagios que cada vez que se aplican 100 pruebas, 33 personas eh, aparecen eh, coronadas, como dicen, con el coronavirus, y tenemos eh, 81.000 contagios, 47.000 recuperados, de acuerdo a ese registro, que sabemos que hay un subregistro y que hay otra realidad en la población. Pero tomando como base las estadísticas del Ministerio de Salud, eh, hay 27.000 contagios, 23.000 contagiados no recuperados y casi 1.000 que aparecen diariamente. Entonces, esa labor de búsqueda masiva, levantando la nación, levantando las instituciones, poniendo las personas que más credibilidad tienen en el país a movilizar la conciencia nacional para que la República Dominicana se, se autosane, porque tiene que autocurarse la República Dominicana con una gran movilización, renegando lo que hizo el, el gobierno pasado que ni siquiera incorporó al Colegio Médico Dominicano a más de 50 asociaciones médicas especializadas que hay en el país, que le dio la espalda a las universidades, eh, no utilizó los comunicadores con mayor credibilidad en el país para poder movilizar la conciencia. Entonces, concomitantemente con ese programa de salud, el gobierno que se instala a partir del domingo tiene que desarrollar un plan de asistencia social, pero no para repartir comidas de madrugada, de noche, sino para hacerlo a través de las organizaciones comunitarias representativas. Entonces, ahí le he señalado por lo menos cinco puntos importantes que tienen que ver con salud, educación, eh, asistencia social, corrupción, que son los temas fundamentales. No me hago muchas ilusiones a nivel de la política internacional, porque ahí creo que el gobierno dominicano va a seguir una línea muy conservadora en un mundo multipolar, donde podemos recibir ayuda de China, colaboración de China, de Rusia, de Europa, de los Estados Unidos, de, de América Latina, la integración con América Latina, eh, todo indica que hay un sesgo hacia los Estados Unidos que no está pasando por el mejor momento, no tiene el mejor gobernante. Estoy de acuerdo. Entonces, en, es, en eso el gobierno dominicano tiene que asumir una línea donde la soberanía, la independencia del país, no se negocie. Y tenemos... Entonces, demasiados delfines que tienen una vocación eh, no norteamericana e incluso poniéndose de espalda a países latinoamericanos. Nosotros no podemos eh, eh, perder unas buenas relaciones con, con Argentina, con Venezuela. Deberíamos desempeñar el rol que desempeñó el, el, el gobierno del presidente Leonel Fernández, de colocarse buscando una solución negociada. En el caso de, de Venezuela, que sabemos que es el tema más espinoso. Y en un país donde uno de los gobiernos más conservadores, como el del doctor Joaquín Balaguer, se relacionó con Cuba, este gobierno no puede ahora, sirviéndole a una política de una élite de los Estados Unidos, demasiado recalcitrantes y demasiado conservadora, colocarse de espalda a los países latinoamericanos. ...con lo que tenemos una tradición de buenas relaciones. Así es. De manera que en este tema no me hago muchas, muchas expectativas, pero no? me, me permito sugerir como universidad que la soberanía y la independencia del país no pueden entrar en negociaciones independientemente de que necesitamos mantener unas buenas relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, muchas gracias al maestro Miguel Medina, director general del, la, del recinto UAS San Francisco, aquí en San Francisco de Macorís, por la valoración de lo que debería de ser el discurso del presidente eh, electo bueno, casi ya presidente definitivamente, cuando tome posesión el 16, eh, próximo, es el domingo. Gracias, muy agradecido por todos esos puntos, una panorámica bastante apretada, pero muy, muy abarcadora. Así es que muchas gracias a él. Continuamos con eh, los WhatsApp, vamos a ver.